A tú, esto es sobre el orgullo a mí faltarme men moll, porque ya dos rosas está sobre la tabla y no me es un ganibet para separar el seu valor valores. I... entre yo espero tú, hasta tú, acaríse las pedras del río y i... entre yo pienso en el que penses tú, oche no penses más que en el pecto. Asti tocan al piano, canción se va riwai Ting un riwai maupamul plor en plor en el sacais Y si tu nomás times, honey, no mudigis ho mai Ting auto tunal cante pero masticas caña Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay masticas caña ja, Ya ja, ya ja, ya ja, Ya ja. ya que se compite, el centro y te te Tirar los blancos batalla al cambio su fajo amor en los iris. Que no participe con coliri, que ya te di que te piris. El color es como el amor que demora que tú visites. Más así que recorre blanca, me bebe. Y Tax Goks que le caga a yo que hasta el pesadero. El smash pitón se un coche funebra que es el y me observas con piano canción se va a reír Tí muy mau pa' mu el Y si tú no más honey, no me mal Tí auto tú no pero mastica cañas Ay, ay, cañas Somos una quimera en un futuro que ya ha Somos un minuto moribundo, un gesta a mitzvah. Y mueren los canto los seis al cor de los balletes. Y deudicta si tú te casualidad. Y yo te espero. Y tú me esperes.